Bueno, ya hemos hecho la bruja. Vamos ahora a hacer los dragones. Vamos a añadir un nuevo sprite aquí. Y lo vamos a hacer utilizando esta estrellita, para que nos coloque un sprite cualquiera. Un sprite sorpresa. Aquí a mí me ha puesto un donut. Eh, puede salir cualquier cosa. No me importa, porque ahora lo que vamos a hacer es irnos a los disfraces, en esta parte de aquí, y vamos a cambiar el, bon el donut por... Los dragones. Me vengo al gato y ahora sí en la lupa, bien, elijo los dragones que suelen estar en la zona de fantasía, en la parte de fantasía. Me interesan estos dos dragones, el dragón 1A, dragón 1B. Tengo que ponerlos de uno a 1. Primero hago clic en el dragón 1A, se carga, vuelvo al gato, vuelvo a la lupa, vuelvo a fantasía y vuelvo al dragón 1A. B. Vale, ya tengo los dragones y lo que hago ahora es que me quito este. He cambiado los disfraces. Bien, tengo dos dragones porque ahora quiero hacer el efecto de movimiento de que el dragón va a echar fuego. ¿Vale? Me vengo a la parte de aquí arriba del código porque voy a empezar a poner el código del dragón y lo voy a separar de la bruja porque se lleva mal. Lo voy a poner en esta parte de arriba y la brujita la voy a poner. Estoy, voy a programar el dragón. Bueno, al, al haber marcado a la bruja me ha pasado al código. Hago clic de nuevo en el sprite dragón, que aquí se llama donut y le cambio el nombre, lo voy a llamar dragón. Enter. Bien, ya tengo el dragón con, su, con el nombre que quiero para el sprite dragón. Es importante ponerle nombre a los sprites porque nos va a hacer falta. Bueno, el, el dragón se mueve libremente. Y tenemos que decidir cuál es el evento o en qué momento el dragón va a empezar a moverse. Y en este caso el dragón es libre, se empieza a mover desde que empieza el juego. Por lo tanto, vuelvo otra vez a utilizar esta, este evento cuando haga clic en la banderita, cuando haga clic en el botón de iniciar el juego. Ahora el dragón se mueve, pero se va a mover automáticamente. No necesito teclas para moverlo. El, el dragón se va a mover durante todo el tiempo. Vamos a utilizar por primera vez las instrucciones de control, porque todo lo que viene a controlar el tiempo viene en este apartado, en control. El dragón se mueve siempre, por eso cojo la pieza que dice por siempre. Por siempre te vas a mover a una determinada velocidad, así que vengo al movimiento y elijo el que me dice mover 10 pasos, mover 10 pasos, y lo que va haciendo el dragón es que mueve 10 pasos, vuelve a mover 10 pasos, mueve a mover 10 pasos, pero 10 es muy rápido, ya me adelanto y voy a poner 2. Ahora ya, cuando pulse la bandera, el dragón, cuando pulse la bandera, el dragón por siempre se va moviendo de 2 en 2, está repitiendo constantemente 2 pasos, 2 pasos, 2 pasos, pero, adiós, se me va el dragón y se me queda pegado aquí, porque el dragón, eh, simplemente está obedeciendo unas instrucciones y yo no le he dicho qué ocurre cuando llega al final del juego, el juego tiene un límite. Le tengo que decir que cuando llega al borde, vamos a ver esta pieza, la he cogido de los movimientos y está casi al final, que cuando llegue al borde, rebote, cuando llegue al límite, cuando llegue al borde, rebote. Y se la voy a poner aquí, y ahora rebota, muévete de dos en dos, de Dos pasos y si estás en el borde, rebota. Y lo está haciendo. Lo estamos viendo que lo está haciendo. Tenemos otro problema. Se me da la vuelta al dragón, se me pone patas arriba. Ese problema ya lo habíamos resuelto con la bruja cuando le habíamos dicho que el tipo de rotación, izquierda, derecha. Al dragón le vamos a decir lo mismo. Va a fijar el tipo de rotación, izquierda, derecha, y se lo pongo aquí. Cuando pulse la bandera, fija el tipo de rotación, izquierda, derecha. Hay que parar y hay que volver a pulsar la bandera para que vuelva a leer la instrucción. ¿Vale? Ahora no debería darse la vuelta, vamos a ver, espero que no me vaya a fallar. Bien, el dragón ya está rebotando, izquierda, derecha, el solito. Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, le doy el Stop. ¿Qué ocurre? Que el dragón está ahora mismo en el disfraz de echar, eh, echando fuego. Puede ser que tú lo tengas en el otro, da igual, está fijo, no hay un movimiento, no tiene animación. Pues nada, vamos a decirle con el evento que desde que empiece el juego, y aquí vemos que podemos hacer coincidir dos grupos de instrucciones y tres, y todos los que queramos al mismo tiempo y siempre y cuando no se contradigan. Desde que empiece el juego... Por siempre, me vengo al control y elijo por siempre, le digo que me cambie de disfraz. Para eso vengo a otro nuevo grupo de instrucciones, looks. Y aquí vamos al siguiente disfraz. Esta pieza, siguiente disfraz, next costume, lo metemos aquí. Bueno, va a pasar algo divertido. Que cuando le doy, efectivamente lo hace, pero lo hace de una manera muy rápida. Bueno, y aquí no lo hace tan rápido, los he visto en algunos ordenadores, va rapidísimo. Y eso el movimiento hay que controlarlo, controlarlo, tiempo, control. Nos venimos a las opciones de control y le decimos que espere un segundo. Siguiente disfraz, espera un segundo. Va a ser un poquito lento. Le doy a la bandera y espero un segundo, cambia, espero un segundo, cambia, espero un segundo, cambia. Puedo utilizar decimales y los decimales aquí son con puntos. 0.5, por ejemplo, sería medio segundo. Ahora va un poquito más rápido. 0.6, 0.4, la velocidad que quieras. Eso lo va controlando el programador, va decidiendo a qué velocidad quiere el cambio. Yo, voy, yo digo 0.5. Ya el dragón se mueve como me interesa. Para el juego. Pero se está moviendo en la horizontal, en la X, izquierda-derecha, eh, sin que haya un movimiento más interesante para el juego. Porque la bruja, al moverse, si el dragón ya es previsible que se mueva izquierda-derecha, bueno, pues ya sabe más o menos por dónde va a ir el dragón. Voy a jugar con un elemento que es la dirección, que lo tenemos aquí. Tengo que marcar el dragón, no nos equivoquemos. La dirección. El dragón dice 90. Recuerden que 90 era moverse exactamente en ángulo recto, teniendo en cuenta que el 0 está arriba, hacia la derecha. Cuando llega al borde, rebota y hace menos 90. ¿Vale? Pero si yo lo muevo un poquito, 90 lo cambio, por ejemplo, por 103, 104, da igual lo que quiera, que no sea muy exagerado. Ahora, cuando pulso la bandera, el dragón ya se me mueve con un ángulo 103 cuando rebota, menos 103. Va rebotando en los bordes y va haciendo un movimiento que va cruzando la pantalla. Cuando tenga tres dragones ya al juego lo voy a hacer más difícil. ¿Ok? Muy bien. Ya mi dragón se mueve de una forma interesante. Lo estoy moviendo a mano, estoy haciendo trampa. El dragón se mueve de un modo interesante. Pero ¿qué pasa? Que cuando toca a la bruja aquí no ocurre nada. Vamos a tener que decirle al dragón qué pasa cuando tocas a la bruja. Así que volvemos otra vez a los eventos y le decimos, muy bien, desde que empieces a jugar, desde que toque la bandera, y en cualquier momento del, del juego, me vengo al control y le digo, por siempre, en cualquier momento del juego puede tocar a la bruja y ganar, por eso elijo dijo este código de control. Y aquí viene una condición, vamos a poner la primera condición. Cuando, por todo el juego, si ocurre algo, entonces haz otra cosa, es decir, si, if, y aquí dentro hay una pieza que ahora está vacía, y aquí voy a poner, si tocas a la bruja, entonces, ¿de acuerdo? Esa pieza la voy a poner ahora, voy a poner una condición, si tocas a la bruja, entonces, pues para el juego, eso lo meto dentro, de por siempre. Cuando tocas la bandera durante todo el juego, si tocas a la bruja, entonces, muy bien, pues me vengo a las piezas de sensing, a la sensibilidad. Y el touching, que lo tengo aquí, tocar algo, tocar qué, tocar a la bruja. Por eso era importante tener en los sprites el nombre de los sprites, para que no se llamen de forma eh, que no sea coherente. Tocar a la bruja. Cuando quiero meter una pieza de código tan grande dentro de un espacio tan pequeño, lo tengo que coger por este ladito y es esto lo que tengo que encajar. Es un truco. Y entonces encaja. Si tocas a la bruja, entonces. ¿Entonces qué? Va a parar el juego. Así que me vengo a los controles y elijo esta pieza que pone Stop All. Páralo todo. Bien. Pero antes de parar todo, yo creo que el dragón se ría de la bruja, porque ese dragón pues tiene que burlarse de la, de la bruja y entonces en looks le digo que diga algo. Por ejemplo, say hello for two seconds. Pues vengo y le digo, di hola por dos segundos y para todo. Y donde dice hola, yo puedo poner jaja, ja, te pille. Escribo lo que yo quiera. ¿Mm? Bien, entonces ahora... Quito el foco, el dragón juega, voy a dejarme coger, la bruja, jaja, te pille y en dos segundos. Y para todo, se ha parado el juego. El, el código de instrucciones, cuando, le, cuando empiece el juego, por, durante todo el tiempo, forever, si tocas a la bruja, entonces di, jaja, te pille por dos segundos. Para todo. Ya tengo el dragón perfectamente programado para que funcione. Ahora qué puedo hacer? Como ya tengo mi dragón programado y funciona como yo quiero, puedo duplicar los dragones. Pero me doy cuenta de un detalle y es que cuando el juego termina, si lo vuelvo a empezar, el dragón y la bruja puede ser que terminen montados uno encima de otro. Por lo tanto, ven, ya empieza perdiendo. Jaja, ja, te pille. Jaja, te pille. O sea, no me da tiempo casi de empezar una nueva partida. Por lo tanto Voy a hacer dos cositas. Una es decirle en el control al dragón que espere un tiempo antes de empezar a leer el código de por siempre. Le voy a dar tres segundos de ventaja a la bruja. Le estoy diciendo, cuando pulses la bandera, espera tres segundos y ahora empieza a leerme esto. Es como si jugáramos a la acogida y le, dejé, le dejo tres segundos de ventaja o al pilla-pilla, le dejo tres segundos de ventaja antes de que valga coger. Si le doy a la bandera, tres segundos, no pasa nada, dos, tres, bueno, ahora sí va a pasar, vale, ¿eh? ya, ahora sí. ¿Vale? Eh, no empieza inmediatamente a, eh, a ganando. Y otra cosa que también voy a hacer en la bruja es decirle que cuando empiece el juego, como la bruja puede ser que empiece por aquí arriba y termine aquí arriba, aquí abajo, donde sea que la hayan pillado, pues lo que le voy a decir es que cuando empiece el juego haga un movimiento interesante, que es el movimiento go to, ir a X, le tengo que dar un valor y a la I le tengo que dar otro valor. En este caso el valor que le doy a la X es el 0 y el que le doy a la i es el 0. ¿Para qué? Para que se me coloque en el medio de la pantalla. Le voy a decir a la bruja, cuando toques la bandera, vete a al punto de inicio, al punto central. Así que cuando yo le doy la bandera, la bruja se me coloca automáticamente en el medio. Así, si el juego termina en una parte diferente de la pantalla, por ejemplo, aquí arriba, cuando vuelvo a empezar el juego, me vuelvo otra vez al medio. Bueno, y hasta aquí tengo programado a la bruja. A la bruja le he puesto un nuevo detalle. Ir a un punto y al dragón le he dado tres segundos antes de que empiece a valer... Que pille a la bruja. Ya lo tengo hecho. Así que ahora con el botón derecho, duplico. Botón derecho, duplico. Ya tengo tres dragones. Dragón 1, dragón 2, dragón 3. Ahora los dragones son muy grandes y la bruja también. El juego es muy complicado. Por eso me voy a ir a cada uno de los sprites y les voy a dar un tamaño que a mí me parezca adecuado. La bruja tiene un tamaño de 100, yo voy a cambiar este 100 por un 80. Vale, estoy en esta parte del juego. Voy a coger el primer dragón y le voy a dar también 80. Al otro dragón le voy a dar 60, no tiene por qué ser el mismo tamaño. Y al otro dragón le voy a dar 70, Venga. para que veamos diferentes tamaños. Este dragón es el mediano, este es el chiquitín. Y este es el mayor y la bruja pues tiene este tamaño. Todavía es un poquito grande la bruja. Si la hago más pequeña le doy un poquito más de ventaja y la vuelvo más escurridiza. Todo depende de cómo quiera ser de fácil o de difícil mi juego. Bien, ahora cuando empieza el juego ya tengo un poquito más de espacio para poder meterme entre... Eh, me está fallando uno de los botones, el de bajar. No sé por qué, bueno. Debe ser que estoy grabando. Pues eh, ya le habéis puesto un poquito más difícil a la bruja el poder ganar, eh, el poder, más, más difícil a los dragones el poder coger a la bruja. Bueno, hasta ahora aquí el juego de la bruja y los dragones, ya tengo mis dragones.